video anterior impresionante bueno creo que es con el otro con la otra cámara joder estoy en el medio de la nada y mira como vieron en el video impresionante lo que aguantó el mini de viento pero fue una cosa increíble increíble tanto que hablaron del mini lo que aguantó el viento impresionante así que nada ya le vamos perdiendo el miedo a el miedo que nos dieron algunos canales y la charlatanería, ¿no? De nuevo, del viento, el mini, el viento, el mini, el viento. Al final el mini viento, nada. Aguantó mucho, pero mucho viento. No sé si vamos a poder cruzar, ¿eh? Esto no termina más. Igual hay un curso de agua. Yo lo que no entiendo como acá, la mano del hombre, ha hecho un muro. Que estamos en la nada mismo, ¿vale? En la nada. Y como hay un muro acá... Que aquí se ha caído, ¿no? Mira la cueva, ¿ahí que hay? Por las dudas Siento olor antílope otra vez, ¿eh? Ciervo o jabalí Digo antílope porque es ese olor como a... tienen como una grasito en el pelo que los tocas y te queda en la mano Solo lo que hemos tocado un animal de esos sabemos lo que es ¿Acá han tapado un pozo o solo es una tapa que se ha volado? Lindo lugar para serpientes. En fin, lo que digo. Aguantó un montón el mini el viento. Y, y nada, vamos a ver si podemos cruzar y hacer otro video al lado de enfrente. ¡Tú, drone. Abajo. ¿quién hace muros acá? Tu madre, ¿quieres subir? ¿Estos, estos muros creo que tienen muchas manos. Ya te digo. Porque para hacer aquí, eso no, no sé quién se no lo corre. No entiendo. Anda, aquí, eso es ahí, aquí, un habían... camión. Arre. Ojo que hay piedra suelta, ¿eh? las manos adelante. Volví aquí a ver, eh, agua caída. El cuerpo hacia adelante. ¿eh? No, a mi derecha. No pongas el cuerpo para atrás, Tomás. Ahí las manos adelante, gateando. Subí gateando esto. Gateando ahí. Ahí va. Vos, vos dale ¿Vos Aquí. Y el cuerpo para atrás y si se caen se cogen de todo lo que haya de todo absolutamente está bien vos cogete de todo ahí, culo y pies todo trancado ok, 4x4 las dos manos y los dos pies ok, Gus, bien Gus tiene la zapatilla de fútbol va como, como nacido Voy a pinchar y ya está. Ojo que puede haber algún igual algún agujero, ¿eh? hay que ir mirando. Que parece que hay vegetación pero hay un pozo y no, y se van no, a la mierda. Hay... Pisen las plantas, usan las plantas de, de suelo. Mira acá tenemos que saltar de vuelta porque ahí va a estar más complicado. Me por Nadie por si hay algún barranco pues. <risa> ahí, ya porque esto esto es esta cosa sí aquí podemos hacer mucho dinero ¿eh? porque aquí agarramos todos los árboles que hay aquí y ya está Ah, con el... No, con el romero. Aquí hay lavanda, romero, menta. Joder, se viene una picada bastante fuerte acá, ¿eh? ¿Yo sí? Sí. Joder. Vale, yo voy a saltar y ahora, y ahora los voy bajando a ustedes, ¿vale? Atento, ¿eh? Agárrate con las dos manos y te descolgas. Cuidado, tú más ¿qué haces? Ahí, tenemos que ir ahí Baja ahí y de ahí te descolgas ahí, pero espera que yo salto No, espérate, toma la mochila y ya baja aquí, ahí. Voy a tomar agua aquí, eh Acá me dormiría, una siesta que no veas Mirá, hay sí, conejos sí. aquí, oh. sí, mochila, es muy verdad, había conejos ah, aquí oh, Y acá quedó algo de agua atrapada Nos quedamos sin agua, es muy poca agua sí, está un de mm. Pero te creerás un pie y tenés que estar acá, siempre hay que traer más agua El doble O el triple Pero bueno Tampoco pensaba que iba a ser esto Va a ver una montaña y me, emo me emociona Bueno, nosotros podemos vivir sin agua un día o Sí, bueno, pero es mejor estar equipado ya cuando lleguemos a casa ya vemos, ya vemos. Atento acá, ¿vale? Agarrado, agarrado que esto. Si tú te caes. Para que yo me caiga. Es difícil. <risa> ya. Antes me quedo como una grapa de. Me... Deja la... No, deja la mochila, quédate la. No, no tiene nada que ver. Acá. Sujetate. Quiero ver saltar. Si o saltar de una. Si vos ya tenés la altura de la fosa Bien. Tomá porque es más pequeñito, pero... Gus es el más alto de todos Cuidado con los pozos trampa, eh Yo soy el más fácil para coger Sí O sea... Porque antes pesaba 40, ahora peso 35 kilitos sí. Atento a las piedras sí. que... A de 40 las... es increíble Ey, las piedras sueltas, ojo El cuerpo para atrás Más vale caerte de culo y no de cara Siempre el cuerpo hacia atrás, a ver acá que hay. ¿Cómo me bajé el moreto? Ya. Y creo que lo sigo teniendo y sí. A ver, que, que, que esto viene. está complicado. Oh. Si fuéramos monos, estaríamos. A ver. ¿Quién? ¿Quién va? Dame una mano, Tommy. Vas a pasar por este lado y tenés que bajar agarrándote hasta allá abajo, ¿vale? <risa> ¿Vale? Ahí, sujetate de la piedra. No, pasa. Que yo paso, que no, te va tía. a empujar la planta ¿Por aquí? Sí, pero date vuelta Tommy, baja de espaldas ¿Aquí está? Sí, más de espaldas y anda bajando hacia abajo Como que estuvieras trepando pero hacia atrás Sujetate, eh, sí Sujetate que vas a patinar y te vas a ir hasta allá abajo Bien sujeto. Donde metes la mano que te puedas quedar colgado. En caso de que patines, ¿sabes? Meté las manos en las grietas. Sí, plantas no, piedra. ¿Podés? Para que paso yo adelante. Ok, pero tenemos que ir ahí abajo. complicado si sí, aquí sentado y sujetándose muy de las piedras es que aquí no hay apoya los pies en mi espalda si querés, sin hacer mierda los drones Cuidado ¿eh? Déjame llegar acá No, más bien Ahí quieto, sentado, que bajo Sentado Aprovechá la a esta, tírate encima igual y sujetate. Pasa por ahí. Usa las cosas para sujetarte. Perfecto, eh. Oh, quiere, ¡Eh! ¡Salimos! Eh, que es lo más peligroso que han hecho. Oh, okay. ¿Qué aquí pues, aquí, pues, aquí, pues...